Buenas tardes. Eh, pues, a nombre, a título personal, uh, a nombre de la familia de Juan de Dios, de y de Vicente, queremos expresarles nuestro agradecimiento inmenso, porque desde aquel 10 de mayo del 2018 que iniciamos como familias buscándoles ustedes nos han acompañado. Eh, decirles, hoy queremos compartirles que hoy hemos encontrado a nuestros hijos, que habrán, Vicente y Juan de Dios, han sido localizados. No como hubiéramos querido, no como tenía que haber sido, pero ya estarán con nosotros. Han sido localizados sin eh, hoy pues ya no so, se están siendo entregados sus, sus cuerpos y ellos pues, ya no van a regresar a casa lo más importante es que pues ellos regresarán a la, regresan a la casa del Padre Celestial eh, pues solo queríamos compartir con ustedes esta noticia agridulce porque pues me hubiese gustado ver a mi hijo nuevamente con su sonrisa, verlo jugar, bromear con sus amigos, con Abraham, con Vicente. Y pues lamentablemente esto ya no fue posible. Eh, la delincuencia, este maldito estado que no funciona, nos arrebataron a nuestros hijos. Y bueno, pues nada más quiero darles un mensaje a todas las mamás, padres, familiares de víctimas desaparecidas, que no se rindan, que la lucha vale la pena, que no nos vamos a cansar, que, Juan de, que ya encontramos a Juan de Dios, a Bran y a Vicente, pero esto no para aquí. Que la voz de los desaparecidos en Puebla llegó para quedarse que a mis hijos los quisieron desaparecer pero no sabían que ellos llegaron para permanecer para clamar y gritar por justicia hoy les puedo decir que Juan de Dios, Abraham y Vicente generan precedentes en esta Fiscalía mi reconocimiento al Instituto de Ciencias Forenses en Puebla mi, coro, mi reconocimiento a los peritos, a las peritos que se dedicaron en cuerpo y alma a cuidar de nuestros hijos para que ellos pudieran volver en cuerpo, por lo menos a, a casa ese incifo vale la pena en Fiscalía en Puebla hace falta que se refuerce con más personal personas de gran calidad humana están ahí, ellos estuvieron en buenas manos en, en manos de las peritos de los peritos de Fiscalía no sé qué más decirles, solo expresarles mi agradecimiento nuestro agradecimiento y pues ¿quién es el culpable? el Estado ¿quién fue? el Estado no sé qué más decirles no sé, en estos casi cinco años de que ellos estuvieron desaparecidos, no he aprendido. No sé cómo se dice el dolor. Ay,